Bien, eh, buenos días. Bienvenidas a todas las personas que amablemente están conectadas a este seminario convocado por la Earth Journalism Network de Internews y el medio independiente Agenda Propia, eh, en el que vamos a conocer los pormenores de la serie periodística Defender Sin Miedo, un proyecto periodístico que lidera Agenda Propia con apoyo de la Environmental Investigation Agency y cuyas historias eh, dan a conocer la lucha de líderes y lideresas indígenas en América Latina por la preservación de sus territorios y, la conserva, y el bienestar de sus comunidades. Eh, soy Lucy Calderón, periodista guatemalteca, los saludo desde la ciudad de Guatemala, y estaré a cargo de la moderación de este conversatorio en el que tenemos a destacados panelistas. Tenemos a dos periodistas, eh, Edilma Prada de Colombia. Suchi Chávez de El Salvador, quienes estuvieron a cargo de la edición de esta serie periodística, así como de la lideresa indígena Rosa Aranda de Ecuador y Picar, perdón, eh, Picaranay Picar, eh, perdón, Picanaray de Paraguay. Eh, vamos a darle entonces la bienvenida a Edilma para que por favor nos ponga en contexto acerca de esta serie periodística y que todos estemos en sintonía para posteriormente conocer de primera mano la experiencia de los líderes que nos acompañan en esta oportunidad. Bienvenida Edilma y muchísimas gracias por, por tu tiempo y por la generosidad de querer compartir con nosotros en qué consistió este proyecto periodístico. Si puedes, bienvenida. Gracias Lucy, gracias, muy buenos días para quienes estamos en algunos países y ya buenas tardes en otras regiones de, de, de Centroamérica y América del Sur. Eh, bueno, mi nombre es Edilma Prada, soy eh, periodista, dirijo el medio independiente Agenda Propia, cubrimos historias relacionadas con pueblos indígenas y también con defensores de la tierra. Eh, y tuvimos el, la fortuna de poder liderar un proyecto en el que queríamos de alguna manera dar visibilidad a las realidades de los pueblos indígenas en medio de la pandemia. Voy a compartir un momento en mi pantalla y voy a, en la mía que voy mostrando algunas de las imágenes que ya hicieron parte de la serie Defender Sin Miedo, les vamos a explicar eh, cómo surgió la idea y algunas de los hallazgos que encontramos en esta serie periodística que se viene desarrollando hace aproximadamente tres, cuatro meses. Bien, creo que, creo que ahí estamos, ¿no? Eh, Defender Sin Miedo es una iniciativa regional de periodismo de investigación independiente eh, y el objetivo básicamente era alzar las voces de las y los defensores en América Latina en tiempos de pandemia. La serie Defender Sin Miedo esto surgió eh, hace aproximadamente dos meses, en el mes de abril, en medio de las cuarentenas, en medio de la pandemia, porque la alerta y las alarmas se encendieron con relación a las violaciones de derechos humanos y violaciones y agresiones contra defensores ambientales en los territorios. Eh, esta serie nació un poco por la preocupación de varios periodistas en Colombia y también en la región, donde nos dimos cuenta que las medidas de restricción que se generaron para evitar la propagación del virus de, de COVID o de la pandemia, esto generó que eh, grupos criminales esto, eh, o, o grupos armados o personas, esto empezaron a afectar directamente y agredir directamente a los defensores ambientales. Por ejemplo, eh, conocimos de varios casos en Colombia eh, que los defensores en medio de las restricciones, de las duras restricciones de movilidad o prohibiciones de movilidad que se decretaron en, en Colombia, eh, varios grupos armados llegaron directamente a las casas de los defensores y asesinaron a defensores ambientales y defensores de derechos humanos. Esos casos que se empezaron a aumentar en, las, en medio de las cuarentenas alertaron de alguna manera a algunos periodistas que estamos haciendo seguimiento a temas de derechos humanos y temas de territorio, especialmente en comunidades indígenas en Colombia, lo que nos llevó a, a diseñar de alguna manera esta serie. Luego esto... Eh, empezamos a conversar con periodistas de distintos países de América Latina, de Perú, de Brasil, de Centroamérica, de Honduras, de México, y la situación estaba siendo muy parecida. Y por ello nació la serie Defender Sin Miedo, con el objetivo de establecer en la agenda pública internacional, en la agenda de medios, eh, más voces sobre lo que estaba pasando con defensores ambientales. Eh, por un lado, digamos, su preocupación, sobre lo que estaba pasando con la pandemia, pero también las agresiones que se empezaron a evidenciar de manera más repetitiva en los territorios, en, los, en distintos territorios, campesinos, indígenas, zonas rurales, eh, y por eso se hizo como esta convocatoria a nivel regional. Eh, una de las historias que surgió, digamos, de la serie es justamente la de, la de Perú. Eh, como les mencionaba un momento, esto en Colombia, por ejemplo, se empezaron a dar eh, situaciones alarmantes de crímenes a líderes eh, ambientales y líderes de derechos humanos. De enero a septiembre eh, esto, se reportan 211 líderes asesinados tan solo en Colombia, de los cuales 140 líderes es, tienen una fuerte relación con la defensa de los territorios. O son campesinos, o son comunidades afro eh, o son indígenas, entonces eso nos da una lectura importante que el crecimiento de agresiones esto, se estaba dando de manera muy, muy acelerada. La persona que estamos viendo en este momento en pantalla se, se llamaba Gonzalo Pío Flores, Gonzalo es de Perú. Los casos también de agresiones se, se empezaron a dar también en Perú y una de las historias tiene que ver justamente con el, el, el, la labor que venía realizando Gonzalo en defensa de los territorios. Gonzalo había heredado la lucha de defender la tierra en una comunidad en el centro de Perú que se llama Nuevo Amanecer Hawái. Él fue asesinado en el mes de mayo en medio de las restricciones, eh, digamos, de, de la pandemia. Entonces, la historia de Gonzalo Pío Flores hace parte de una de las historias de la serie. Otra de las situaciones que también nos, nos alarmó y también intentamos abordar en este ejercicio periodístico fueron las historias de líderes que ya venían siendo amenazados justo incluso antes de la pandemia. Ahí vemos la fotografía que representó la historia de yani Rita Silva. Yanni es una mujer campesina de Colombia, vive en la frontera Colombia esto, con, con Ecuador. Yanni eh, defiende esto, un territorio que se llama la Reserva Campesina, la Perla Amazónica, está ubicada en frontera entre Colombia y Perú, eh, específicamente su lucha tiene que ver contra las petroleras. esto en, eh, en, en épocas, digamos, de pandemia, las amenazas se acentuaron contra Jan y Rita eh, y logramos visibilizar un poco más su historia y su lucha contra industrias petroleras que cada, cada vez como se expanden más en sus territorios, esto en este caso en el sur de Colombia. Eh, ahí tenemos a Rosa Aranda, ahora vamos a conversar más con el caso de Rosa. Rosa es una defensora de Ecuador, una defensora indígena de Ecuador y también esto, su, su voz, quisimos alzar su voz sobre la, eh, la situación relacionada con la defensa contra grupos petroleros eh, y por supuesto eh, Rosa, quien ahora nos va a profundizar más su historia, nos va a contar también cómo, cómo fue también la defensa relacionada con la misma enfermedad, ¿no? Rosa también también tuvo COVID eh, y, y la, la doble defensa fue, fue importante, en este caso, difundirla. Eh, ellos son de Brasil, son los guardianes de la selva del pueblo Guajajara y la Amazonía eh, brasilera. Eh, en este caso son 100 defensores ambientales, esta guardia indígena defiende 413 mil hectáreas contra madereros ilegales. Esta historia en particular la, veníamos, la venían reporteando medios aliados de Brasil, esto y nos llamó mucho la atención porque desde, dos, desde el año 2000 a 2019 la comunidad o esta, la guardia, esta guardia en particular ha tenido 49 indígenas asesinados y queríamos saber las condiciones en las que se estaba desarrollando su lucha en medio de la pandemia también, conociendo que la Amazonía de manera general, tanto en, en Colombia, Ecuador, Brasil eh, y otros países que hacen parte de la Amazonía, la situación de la emergencia de la pandemia fue acelerada específicamente en temas de, relacionados con, con los contagios. Esto, queríamos justamente tener más información sobre cómo se estaban llevando a cabo estas defensas que ya venían, se venían desarrollando con mucha fuerza en cada uno de estos países. Eh, ahí estamos viendo a Juan Páez, él es uno de los defensores. Eh, emblemáticos, podemos decir, de los últimos años en Honduras, Honduras es otro de los países en Centroamérica, eh, que la situación de defensores es mucho más delicada. Eh, eh, organizaciones como esto, Global Witness cataloga a Honduras como uno de, los de, uno de los países más peligrosos para la defensa ambiental y del territorio. Por eso llegamos a Juan López. Juan esto, se opone a un proyecto minero, eh, a un área protegida de nombre el Parque Nacional Montañas Botaderos y esta historia nos llamó mucho la atención eh, porque ellos, los defensores y activistas que acompañan a Juan vienen siendo de alguna manera acosados judicialmente, tienen procesos judiciales y en medio de la pandemia muchos de los casos judiciales que vienen desarrollando estos defensores eh, también han quedado en pausa, no han quedado en, en pausa porque muchas de las digamos, de las, de los, del aparato de los distintos estados, también frenaron sus actividades y este, esto también afectó que se llevaran a cabo procesos que nosotros le hemos denominado justicia ambiental, digamos. Eh, esta historia, ya les, les hablo ahora solamente de dos más para seguir con la conversación, tiene que ver con México, son tres defensores indígenas, que salieron desplazados de sus territorios, de las comunidades de San Lorenzo Azqueltrán. Eh, ellos salieron amenazados porque eh, algunas de sus tierras están siendo ahora perseguidas o quieren ser apropiadas por terratenientes para ampliar el tema ganadero. Eh, ellos fueron, eh, inicialmente sufrieron eh, esto, amenazas, secuestro y posteriormente tuvieron que desplazarse esto, a una ciudad en, en México. Eh, esta historia nos llamó la atención también porque en este caso ellos estaban viviendo doble aislamiento por un lado el, el aislamiento de salir de sus territorios de sus tierras ancestrales y por el otro lado lo que significa eh, vivir en medio de en una pandemia también y vivir esto encerrado no eh, y así varias historias que la serie empezó a retratar eh, otra de las historias emblemáticas que tenemos es de Diana Ríos también es una líder una lideresa eh, peruana y también está buscando justicia ambiental, ambiental relacionada con con el crimen de, de, de el legado de su padre. No hace varios años, en 2014, fue asesinado su padre Jorge Ríos y desde 2014 la, a la fecha se está intentando o ella está buscando justicia y justo en medio de la pandemia también eh, nos enteramos que el proceso que se estaba adelantando contra los agresores de la muerte de su padre, también estas audiencias públicas o estas audiencias de, de juzgamiento fueron paralizadas. Entonces creo que no, nos queríamos tener una diversidad de voces, de hechos, de casos en el marco de la serie Defender Sin Miedo para justamente mostrar y evidenciar las distintas formas como se estaban violando, eh, las, por un lado los derechos que, que tienen los defensores ambientales y por el otro lado las, las afectaciones directamente. Y en un momento también hablará con nosotros Taguide de, de Paraguay. Es una de las historias donde la presión, digamos, contra los bosques se, está se evidenciaron mucho más en épocas de pandemia. Eh, finalmente, decir que es una serie internacional, es una serie en la que nos sumamos 10 medios de América Latina, periodistas que ya veníamos cubriendo estos temas para justamente hacer mayor visibilidad eh, de estos casos que estamos reportando. Eh, la, la serie de Finder Sin Miedo es una serie... Esto que busca alzar las voces, como lo decía inicialmente, pero sobre todo acompañar los procesos de defensores y defensoras que se venían adelantando en distintos territorios en América Latina. Perfecto, hasta ahí voy yo, eh, Lucy. Gracias Edelma por tu presentación. La verdad que es impactante conocer eh, todas las desafíos que están enfrentando estos líderes ambientalistas. Y como tú describiste, la importancia que tienen los medios, ¿verdad?, para poner en agenda pública esta situación, hacer más conciencia en la población que vivimos en las ciudades para también apoyar cuando se sepa de, de estos crímenes. Eh, les recuerdo a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través de la opción que tenemos en esta plataforma de preguntas y respuestas, porque por ahí es más fácil eh, manejarlas. Por favor, no las escriban en el chat, sino en el espacio específico para preguntas y respuestas. Bien, ahora le vamos a conceder la palabra a Rosa Aranda, la lideresa indígena de Ecuador. Rosa, muchas gracias por su tiempo, por, por su buena disposición a compartir con nosotros su experiencia. Y le agradeceremos ponernos en contexto para todos los que no tenemos la hemos tenido la oportunidad de visitar el, el Ecuador usted nos cuente sobre su persona y sobre la comunidad donde vive. Rosa, puede, ahí está. Buenos días con todos. Eh, un gusto y un placer estar aquí en este espacio, compartiendo con personas como ustedes que están acompañando en estos procesos de lucha desde el periodismo. Eh, es un... Es un acompañamiento eh, muy reconocido, diríamos, que lo hacen para, como, como se acabo de mencionar, para que las voces de, de las defensoras y defensores eh, indígenas que estamos en este proceso sean escuchadas. Eh, buenos días con todos. Mi nombre es Rosa Aranda, tengo 40 años. Soy una mujer de la nacionalidad quichua, eh, a, a mi lengua materna es el quichua y soy de Ecuador. De, Ecuador tiene tres regiones, la el litoral o costa, el, es la sierra y la Amazonía. Mi comunidad está ubicada en, en, en la Amazonía eh, ecuatoriana. En la provincia de Pastaza somos la parte central de la Amazonía. En mi comunidad se llama Pibiri. está al noroeste de, de la provincia, eh, ubicada en, dentro del territorio de la comuna Moretecocha, que es, eh, este territorio está aproximadamente, diríamos, unos 31 mil eh, hectáreas. Entonces... Eh, es un gusto eh, hoy día compartir con ustedes, eh, estoy en la predisposición de compartir mi historia, eh, mi, mi, mi, mi historia, lo que he vivido desde muy niña, eh, con decirles que nosotros... Eh, como Piviri, una de las nueve comunidades que estamos dentro de esta comuna Moretecocha. Eh, mi comunidad está ubicada eh, dentro del de, ah, de área de influencia de la actividad petrolera, que actualmente está operando en los campos Villano A y Villano B. Entonces, nosotros vivimos en, en una zona afectada por la actividad petrolera. Entonces, eh, en la comunidad, dentro de la comunidad, eh, yo soy actual presidenta de, de mi comunidad Pibiri, que está conformada por 18 familias, eh, como set, eh, 85 habitantes, entre hombres, mujeres y niños. Entonces, eh, bueno, en el proceso vamos a seguir compartiendo. Eh, eh, eso es lo que puedo manifestar dentro de mi eh, de mi información personal. No sé si hay alguna pregunta más que pueda responderles. Gracias, Rosa. Eh, nos gustaría que nos explicaras un poquito cómo es que la actividad petrolera ha impactado en la comunidad y en el, en el bosque que lo rodea. Uh -huh. eh, actualmente el, el hecho de que nosotros estamos muy cerca a, a, al pozo petrolero que está operando en esta en este territorio vecino, que es la parroquia Curaray. Bueno, nuestro eh, nosotros, nuestras comunidades estamos ubicados, en mi comunidad está ubicada en la cuenca del río Villano. Eh, eh, el pozo petrolero eh, está ubicado en la cabecera del río Liquino. Este río Liquino desemboca en el río Villano y, y mi comunidad está ubicado a 200 metros de la bocana del río Liquino. Entonces, también hay otras comunidades que, son, que están ahí. Eh, eh, bueno, también manifestarles que también soy una eh, presidenta de una asociación que estamos conformados en... De, eh, por las comunidades que estamos en este cuenca del río Villano, que están tres comunidades, cuatro comunidades, Rayayacu, eh, eh, Taraputo, Pibiri y Camungui, eh, también estamos todos ubicados en esta cuenca del río Villano. Ya, por el hecho de que eh, el pozo petrolero está ubicado en la cabecera de este río liquino prácticamente... El río liquino el, el hecho de desembocar en el río Villano, toda esta parte está siendo afectada, la contaminación en, en el río. Eh, eh, toda la parte alta y baja de, del río Villano, en la parte baja encontramos el río Curaray, que también están... Otras nacionalidades, otras comunidades que, que, que también son afectadas por, el, por, por, por la contaminación, bueno, en cuanto a, al ambiente conocemos que por por los mecheros que existen en estos pozos petroleros, nuestro, nuestro bosque, nuestra selva también es afectada. La, la tierra también, la, la producción de que, da, que hacemos en nuestras chacras, nuestra tierra ya no es tan fértil. Entonces, eh, es, eh, estas cosas afectan a, a, al, al diario vivir de, de las comunidades, de las familias que estamos dentro de, de esta área de influencia. Entonces eh, eso es nuestra preocupación. Eh, bueno, eh, bueno eh, con decirles que esto nos afecta del, de, de, del pozo que actualmente está operando. Bueno, y también contarles que mi, pele, mi lucha más está centrado en lo que es mi territorio mismo dentro de la comuna Moretecocha eh, contarles un poco de historia que en el año 94 eh, en el año 1994 ingresó la empresa petrolera a nuestro territorio a lo que es netamente comuna Moretecocha dentro de estas 31 hectáreas que poseemos existe un pozo petrolero que ya está hecho el estudio y ya está concesionado la, este pozo petrolero por parte del, del gobierno nacional de Ecuador a, a una empresa petrolera. Eh, ahorita, eh, en el año 94, este pozo fue abierto, fue, explo, o sea, fue explorado eh, y tuvieron que por el hecho de que no cumplían las especificaciones técnicas, este pozo lo volvieron a cerrar las empresas. Bueno, en el año 94, eh, todavía nosotros, eh, en mi personal, era creo que estuve de 11 o 12 años, habrá sido, no sé. Entonces, y... Nadie lo dijo nada, lo que pasó, prácticamente dijeron no, este este crudo no cumple las especificaciones eh, técnicas, cerraron este pozo, no sé en qué condiciones se cerró, qué pasó con las piscinas que había. Eh, ustedes saben en una plataforma de un pozo petrolero cómo, qué instalaciones hay. Nadie, no, no, prácticamente nuestros padres, nuestros abuelos eran gente que desconocían que de este tipo de trabajos, entonces ellos alzaron y se fueron ahorita en donde están ubicados eh, explotando el Pozo Campo Villano A y Villano B, se trasladaron a esos pozos y empezaron a explotar, ya han pasado 26 años de de esto lo que ocurrió en el Pozo Landayaco, pozo, pozo Landayaco se llama este. Bueno, desde esa época ya el gobierno nacional, como ya tiene detectado este pozo petrolero en nuestro territorio, ellos ya serían, como ya son eh, tierras concesionadas eh, por parte del gobierno a la empresa, prácticamente desde esas épocas son dueños la, la, las empresas. Entonces han venido varios procesos que en el año 94 explotó la empresa CGC, creo que era una empresa argentina, no, no tengo mucho conocimiento sobre esto. Luego pasó a manos de la empresa Arco Oriente, luego a, a la empresa Jeep. Y hace un año exactamente uh, las acciones, esta empresa archivo italiana vendió a la empresa Plus Petrol, una empresa argentina con sede en Holanda, que ahorita está en, operando en los campos Villano A y Villano B. Y tenemos conocimiento que, que en el año 2023 ellos ya tienen en sus planes el de explotar este pozo Yacu que está dentro de nuestro territorio. Bueno, eso ha sido mi preocupación, mi lucha, eh, desde muy pequeña yo he venido, son 26 años que he vivido en una zona, en una comunidad impactada por la actividad, influenciada por la actividad petrolera. Y no tenemos bonitas experiencias, no, no es de felicitar este tipo de actividades extractivas en, en los territorios de, la, de las comunidades indígenas. entonces no eh, conociendo estas realidades que ocurre cuando entran las empresas a operar en nuestros territorios. Entonces nosotros, como comunidad vivir y hemos dicho no vamos a permitir. Eh, hay mucha división interna entre comunidades. Bueno, esto es la política de trabajo de toda empresa en todos los territorios, en todos los países conocemos. Acá en Ecuador y en, en Comuna Morete no es la excepción. Mucha división entre comunidades, entre líderes, uh -huh. entre dirigentes eh, y... y a las personas que estamos en este proceso de decir no a las actividades extractivas también somos incluso mal vistos. Eh, al inicio de nuestro proceso de lucha. Incluso no, nuestras propias comunidades eh, nos querían expulsar de las comunidades, y, pero fue imposible porque también nosotros somos mujeres de, de esas tierras, de, es nuestro territorio. Entonces fue un proceso muy traumático lo que tuvimos que pasar con otras compañeras. Eh, está mi hermana, la, eh, eh, mi hermana Salome Aranda, que también cuando ella estaba de dirigente de esta comuna Moretecocha, empezó este proceso de lucha entonces eh, y otras otras compañeras de, de mi comunidad más que todo eh, tuvimos la oportunidad por primera vez en el año 2018 en la marcha en Quito, eh, nos unimos a otras mujeres que, que en la, aquí en la Amazonía se encuentran en este proceso de lucha de defensa territorial, entonces nos unimos, nos aliamos y salimos a decir al gobierno de actual, el, el, el Lenín Moreno, a decir lo que estaba pasando y qué es lo que nosotros no estamos de acuerdo como mujeres. Entonces prácticamente la lucha ha iniciado desde las mujeres. Es muy difícil, eh, con, eh, tuvimos que enfrentar hasta con nuestros líderes hombres también que muchos no estuvieron de acuerdo hasta ahora no están muchos de acuerdo entonces pero ahí estuvimos firmes eh, perseverantes en nuestra decisión que, que tomamos entonces ahorita la amenaza es para el año 2023 eh, seguimos nosotros todavía con este con esta con este miedo sería como comunidades y de que, bueno, el hecho de que ya estén concesionado este pozo petrolero va a ser difícil de que nosotros eh, peleemos solos contra el Estado y contra la empresa. También Por favor, manifestarles. Disculpe. Eh. Le agradezco bastante. Está muy interesante la, la charla, pero por el tiempo eh, vamos a hacerle preguntas posteriormente porque sí nos quedamos con la inquietud de saber qué es lo que hace que haya división dentro de su comunidad, ¿verdad? ¿Por qué los hombres no están apoyando? Eh, si ¿sí me podría contestar esa pregunta para después darle paso a, a nuestro siguiente panelista. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay apoyo dentro de la misma comunidad? ¿Porque están teniendo trabajo de la petrolera? ¿qué es lo que incide en que no haya sintonía entre ustedes? Uh -huh. Ya, yeah. bueno, prácticamente el, el, el, no, el no apoyo a este proceso de lucha de las mujeres por parte de los hombres uh -huh. es, eh, bueno, la empresa eh, da algunos trabajos y más que todo tra esos trabajos son para, para los hombres. Entonces, de alguna manera ellos se sienten, eh, con este compromiso de, como decir, de, de defender a la empresa, porque de por medio están los eh, supuestamente las fuentes de trabajo que la empresa eh, da a los hombres de las comunidades. Entonces, eso ha sido eh, uno de los motivos más, más fuertes que ha hecho que, que los hombres no, no tengan esta independencia eh, frente a la empresa, de decir no a esta actividad que o sea, decir lo que, lo que sentimos y lo, uh -huh. lo que queremos y, y eso ha sido un obstáculo muy grande en los líderes varones. Pero bueno, en lo personal, eh, en mi caso, yo no tengo ningún problema, ningún, ninguna cosa, yo tengo compromiso con ellos. Bueno, estamos en nuestro territorio y si nosotros no defendemos, si nosotros dejamos que hagan hace 26 años como ellos entraron, con engaños, con mentiras, eh, con manipulaciones a nuestros padres, a nuestros abuelos, donde decirles de que ellos no eran personas que ni siquiera terminaron la instrucción primaria, no eran, no sabían ni leer ni, ni escribir, pero eran líderes que, o sea, antes que lleguen estas cosas a nuestro territorio, vivíamos, vivían organizados. Ellos son los, mis abuelos, mis padres son los que, que fundaron estas comunidades, entonces son, son gente muy sabia, nosotros estamos siguiendo ese camino, el mm -hmm. ejemplo que dejaron, pero esta, esta intromisión de, de personas extrañas, de empresas prácticamente en nuestro territorio ha sido uno de los motivos que, que ha roto nuestra, nuestras relaciones entre comunidades, entre incluso la estructura organizativa donde nosotros eh, nos acogíamos. Entonces, son muchas estas cosas que, que ha ocurrido y hasta ahora Seguimos sufriendo las secuelas y, y solo el hecho de pensar que en el año 2023 nuevamente quieren ellos ingresar, eh, creo que no no, no, no puede ser factible eso. Entonces. Pero ya sí. usted está alzando la voz y eh, esperamos que, que haya alguna reacción positiva a partir de que usted está contando su experiencia. Gracias Rosa. Eh, vamos a estar pendientes de las preguntas que nos hagan a través de esta plataforma para planteársela más adelante. Eh, gracias por su tiempo otra vez. Vamos a darle el uso de la palabra a Tawide para que por favor nos comparta entonces eh, desde, su, desde su comunidad. ¿Qué es lo que están atravesando ustedes, Tawide? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a alzar la voz por su comunidad y por su territorio? Eh, bueno, buenas tardes a todos. Y a todas quien, quienes están viendo. Bueno, antes que nada, eh, agradezco a, a todos los que han hecho posible esta, esta reunión virtual y, y a todos los que están aquí en la reunión. Aquí le veo a Edilma, a Suchi, a Rosa y bueno. Yo creo que fue y es una investigación periodística muy importante de lo personal y también para, para mi pueblo, porque ellos son los que al final van este tipo de investigación. Y bueno, yo creo que defender sin miedo es algo prácticamente innato a nosotros los pueblos indígenas, hay que entender de que esto no es prácticamente una cuestión personal. Eh, yo creo que la compañera Rosa también ya compartió eh, su experiencia de cómo vino la mano más o menos de todo esto. Eh, para empezar un poco, eh, empezaré desde cómo vino toda esta historia para que puedan entender un poco. Eh, esto empezó cuando mi, mis padres, mis abuelos eran sacados a finales de los 70 y 80. Y cuando mis padres, mis abuelos, mis tíos tuvieron que ser contactados por la Misión Nueva Tribu en el año 86, prácticamente ellos se sentían muy invadido, prácticamente muy ofendido, con tanta rabia. Ellos decidieron retomar esto de otra forma, ya adecuándose a un sistema, sistema de Estado. Porque en el contacto de 1986, cuando mis padres mis abuelos salieron de la selva, eh, una de mis abuelas falleció posteriormente al contacto porque ella decidió no no adecuarse más a la vida fuera del mundo. Ella decidió, bueno, en otros términos sería como un suicidio lento, ¿verdad? Porque ella dejó prácticamente de comer, se llamó a, a una huelga y posteriormente falleció. Eh, ya eh, más o menos entendiendo cómo va la mano, cómo es el sistema eh, de Estado, todos los que salieron en el año 86, y lo que salieron anteriormente, tuvieron que reunirse como para replantearse y volver a reclamar lo que es el territorio, el territorio de ayurveda -Tubíos. Y finalmente, en el año 1993, eh, bajo el mando de, de mi padre y otros compañeros, eh, reivindicaron oficialmente ante las instituciones del Estado, llámese Poder Ejecutivo, eh, Poder Legislativo, Poder Judicial y otros entes del Estado, para reivindicar oficialmente de nuevo el territorio a lloró Toto y bajo esta estructura del Estado. Prácticamente no entendía nada desde, desde desde mi punto de vista ahora, pero casi no me acuerdo exactamente cómo habrán iniciado ellos, porque ya nací en el año 88 y prácticamente yo era un bebé transportado por mi mamá de aquí para allá. Y ellos iniciaron ante las instituciones del Estado el reclamo de 560 mil hectáreas ante el Estado para poder reivindicar y en algún momento eh, volver a ser. Nuestra, esas tierras, ese territorio, porque ahí está prácticamente todo nuestro pasado, toda nuestra historia y todo lo que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Porque nuestros abuelos sabían exactamente de que el futuro tiene que estar ahí, porque nuestra historia está ligada a ese territorio. Y es por ende, tuvieron que reivindicar esas 560 mil hectáreas al Estado para que en algún momento puedan volver a ser nuevos y es por ende ellos iniciaron conjuntamente con, con las ayudas de amigos jóvenes eh, que que acompañaron el proceso después tuvieron que salir y así hasta hoy día estamos en este proceso como que Perdón, ¿tú nos podrías sí. explicar un poquito cuáles son las características especiales de, de tu comunidad? Porque tengo entendido que es una de las comunidades en aislamiento voluntario eh, en América Latina. ¿Qué significa eso para ustedes? Sí. ¿verdad? ¿Y sí. cuáles son las ventajas y desventajas? Sí, así mismo, voy, voy a ello. Eh, bueno, como que, han iniciado, eh, como que han pasado tantos años en, en estos últimos 20, 25 años de reivindicaciones ante el Estado. Este caso finalmente entró en la eh, Comisión Interamericana de Derecho. Eh, el caso está en la Comisión Interamericana. No sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Justamente por, por esa pregunta que ya hizo la compañera. Ahora. Eh, este territorio, en este territorio están todavía nuestros parientes que no tienen contacto con la sociedad no indígena. Y una de nuestras preocupaciones enormes es por ello. Porque hay que entender que en el año 2004, un grupo de nuestro propio pariente que estaban todavía en ese territorio, tuvieron que ser forzados a salir del territorio. Y hoy por hoy ellos se encuentran en la comunidad de Chahidí debido a esa invasión que ellos enfrentaron. Hoy por hoy están en, en mi comunidad, eh, bajo, la, bajo las consecuencias de, este, de esta pandemia que estamos teniendo hoy día. Hay que entender que las, las relaciones sociales en las comunidades indígenas son muy diferentes en la ciudad. Las medidas también son diferentes. Eh, y estamos así ahora, o sea, dentro de lo que es el Chaco paraguayo fuera de la Amazonía, este es uno de los grupos que están todavía teniendo una vida propia en el, en el mundo. O sea, sin contacto algunos con, con la sociedad no indígena. A más de lo que es eh, la, la cuenca amazónica, donde todavía hay otros pueblos indígenas que viven en la selva. Y eso es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos a la par de defender lo que es el, el bosque, también estamos defendiendo la vida de nuestros propios hermanos en el monte Tawide, y para, para usted, ¿cómo ha sido...? Eh, porque usted es el portavoz, ¿verdad? Es la, el nexo entre, la su, entre su comunidad y las autoridades paraguayas ante quienes usted expone los casos de, de depredación que está haciendo víctima el territorio. Pero usted que ha tenido la oportunidad de estar en contacto, de vivir en la ciudad, ¿cómo ha logrado no sentirse atraído a quedarse en la ciudad y, por decirlo así, a olvidar lo que pasa en la comunidad? ¿Qué, qué es eso que lo hace a usted mantenerse en esta lucha y en conexión con su territorio? Yo creo que el, el hecho de que una persona haya nacido, crecido, eh, eso es lo que... Te lleva a lo que es la identidad. O sea, no, no tengo ninguna conexión con otras ciudades que no sean las mías, o sea, no, que no sean mi, mi comunidad, porque yo tengo una conexión directa desde mi lenguaje con mi comunidad y con mi territorio. O sea, es, es, ese es mi mundo, prácticamente. O sea, más allá de que pueda venir a la ciudad, a estar y todo eso, tengo una mayor tranquilidad siempre y cuando estoy en, en mi comunidad. Cuando estoy en mi comunidad, es como que el mundo es más, más inmenso, más tranquilo. Estoy con, con mi gente, estamos caminando juntos en un mismo camino. En el reportaje sobre su historia, que ya está publicado en Agenda Propia para todos los que quieran ahondar más en la historia de Tawide, eh, se menciona que ahorita su territorio está atravesando la sequía. ¿Cómo esto impacta a, en cuanto a la pandemia, verdad? Que se nos recomienda que hay que estar lavándonos las manos, medidas de higiene. ¿Cómo su comunidad afronta esta situación? Yo creo que las recomendaciones de los estados eh, dentro de las comunidades son invisibles. Dentro de esta sequía estamos afrontando en este momento, ni siquiera estamos viendo el agua. O sea, el agua es como algo invisible para nosotros porque cada tanto tenemos tanta cantidad de agua por las inundaciones y después de unos meses tenemos que afrontar las, las grandes sequías. Porque cuando hay sequía también hay abastecimiento de los alimentos en el territorio. Prácticamente los animales se esconden, eh, las, las mieles también no se producen, todo tipo de animales desaparecen por la, por la sequía. Y prácticamente hoy por hoy la gente está pasando entre gripas y gripas, porque además del, del virus que en los últimos días ya se han confirmado casos, la estamos pasando, pero... Horrible, porque hay que entender que el Chaco es una región semiárida y en estos, en estos tiempos hay demasiado calor, demasiado viento norte. Donde la gente tiene que rebuscarse para, para sobrevivir y aguantar el, la sequía. Eh, Tawire, ayer nos mandaron una pregunta y ya que usted eh, ha tenido la oportunidad de salir de la comunidad y ser el nexo entre ellos y las autoridades locales, eh, nos preguntan si usted ha tenido conocimiento de la experiencia de otros grupos indígenas, ya sea a nivel eh, de Paraguay o internacional, y si han compartido experiencias de cómo afrontar estas amenazas que están sufriendo los territorios. Y si han compartido esas experiencias, ¿las han aplicado? ¿Ha tenido algún impacto? Eh, sí, así mismo es. Eh, yo creo que las experiencias que tenemos dentro de nuestras comunidades hace más, nos hace más fuertes siempre y cuando los demás eh, pueblos indígenas también nos comparten sus experiencias y no, nos fortalece las experiencias que tenemos con, con otras comunidades eh, indígenas. En este caso veo que la compañera Rosa Aranda es de Ecuador. Eh, en el año 2018 tuvimos la oportunidad de compartir con, con los compañeros que aquí en Sarayacu justamente, donde ellos también eh, tienen pueblos indígenas en aislamiento. En, en, y también entender que el Sarayacu también fue un territorio con sentencia de la Corte Interamericana. Gracias, Tawide. Eh, vamos a dar, le agradecemos ahorita por la exposición. Vamos a seguir recibiendo preguntas para plantearlas eh, posterior a escuchar a Suchit, que, nos va, que fue una de las editoras de esta serie periodística, que nos va a comentar un poco acerca de la situación en, en Centroamérica. Eh, bienvenida, Suchit. Hola, mucho gusto y muchas gracias, este, Lucy. Gracias y bienvenidos a todos. Eh, mi nombre es Suchit Chávez, soy periodista salvadoreña y tuve el gusto de poder participar como editora en esta serie, Defender Sin Miedo, de Agenda Propia. Eh, en mi caso me tocó editar eh, las historias que ya están publicadas de Panamá, que las hizo el colega Julio Aizprúa, eh, de Honduras, que la hizo la, la colega eh, Jennifer Ávila del Medio Hondureño Contracorriente, eh, Alberto Pradilla, que hizo la historia de México y que salió publicada eh, de forma paralela a Agenda Propia en Pájaro Político, y pues la historia de Paraguay. Entonces me falta editar una historia relacionada a Colombia, y bueno, y estoy también trabajando mi propia historia, que es de El Salvador, ¿no? Eh, lo, que, lo, lo que yo lo que fue, podría decir yo que es uno de los procesos más interesantes en este caso es que Centroamérica, siendo un territorio, digamos, a nivel comparativo tan pequeño eh, con respecto a otros países, al territorio que puedan tener otros países, Están los conflictos y los riesgos y los obstáculos que enfrentan los defensores son eh, completamente diferentes, a pesar de que son países muy pequeños y están a la par. ¿no? Eh, en el caso de, de, de Honduras, eh, si bien es cierto pues, eh, no es grande comparativamente con otros países como de Sudamérica, ¿no? Pero digamos que en Centroamérica, Honduras sí tiene mucho territorio eh, que eh, con, durante muchos años y constantemente, como ya lo, lo mencionó Edilma, que fue la conclusión del informe de Global Witness, es uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa del territorio. Y yo creo que ya... Todos conocemos el, el caso de Berta Cáceres, que es tan emblemático, ¿no? en el cual se, tuvo que, se enfrentó a una hidroeléctrica eh, y pues fue asesinada por eso. ¿no? Eh, entonces, yo lo que podría destacar en el caso hondureño es cómo eh, de manera tan clara y tan sin, sin necesidad de esconderse existe una connivencia en muchos casos criminal como se demostró en el caso de berta cáceres entre el estado y entre las empresas ¿no? entre las empresas extractivas en el caso de eh, los, los defensores del de, eh, parque nacional botaderos que de hecho fue nombrado con el nombre de un defensor que fue asesinado en honor a un de a un defensor que fue asesinado años hace un par de décadas décadas atrás eh, eh, como ya se había demostrado en otra investigación periodística, ellos están siendo sometidos a acoso judicial, que es más común en Honduras que el hecho del de asesinato, a pesar de que han asesinado a muchos defensores, ¿no? Pero lo, la herramienta que es más utilizada en contra de los defensores es el acoso judicial. Entonces, en definitiva, ahí es donde se ve muchísimo más claro el tema, la vinculación entre el Estado y y eh, las empresas extractivas, ¿no? Es decir, no se puede armar un proceso judicial en contra de defensores si no existe una participación del Estado. Eh, eso por una parte, ¿no? Y en, y en este caso, eh, los defensores, este que Juan López está, digamos, ahorita en riesgo de, eh, fue procesado por, oh, por, a ver, ellos hicieron una protesta en contra de esta minera que busca instalarse en su territorio, en el que además el Estado otorgó la concesión de explotación minera en la parte de bosque más reservada. Eh, digamos que en Centroamérica, eh, me atrevería a decir, en, en Honduras, en El Salvador y Guatemala, en el Triángulo Norte, nosotros conocemos, o al menos las leyes ambientales, hacen una distinción entre zona núcleo de un área protegida y la zona de amortiguamiento. ¿no? Eh, de una manera extraña, aunque la zona de amortiguamiento implique, digamos, parte de bosque y recarga hídrica, pero sí se permiten algún tipo de empresas extractivas en, esa, en esas zonas, de manera extraña, ¿no? Pero, eh, en este caso, el Estado hondureño otorgó la concesión en la zona núcleo, es decir, en la parte que implica un mayor grado de conservación del bosque. Eh, eso por una parte, ¿no? Luego, Juan es procesado junto a otros colegas ambientalistas, eh, ellos lograron... ...solventar su proceso judicial, pero ahora eh, el proceso ha sido reabierto y lo van a, a enjuiciar nuevamente, ¿no? Entonces esa es su preocupación de este momento. Y aún hay otros eh, compañeros ambientalistas de él que es, siguen en, en prisión. Afortunadamente en la prisión que, no, que están ellos no se han detectado casos de COVID, pero también esa es su, su, su preocupación, ¿no? Y, en definitiva, también otro de los riesgos que enfrentan los ambientalistas en Honduras es que estas zonas eh, de difícil acceso muchas veces son territorio del de, narcotráfico o de presencia muy fuerte de cárteles del narcotráfico, como pasa en el Parque Nacional Botaderos, en las zonas circundantes ha sido uh, o fue, fue, eh, o fue eh, digamos, una, una de las bases de operación del de cártel de los cachiros, ¿no? Eh, en el caso de México y puntualmente en, el, en la historia que se publicó eh, de, los, eh, eh, de los líderes de eh, San Lorenzo Azqueltán, el problema de ellos es que, eh, digamos, ha sido una zona como muy, muy abandonada en este caso por el Estado, y digamos que sus luchas no tienen el impacto o no son escuchados eh, de, manera, de, de manera eficiente por las autoridades, ¿no? Y si bien es cierto, ellos ahorita están bajo, bajo el mecanismo de protección, eh, los terratenientes que están ejerciendo presión sobre el territorio, pues para ellos no ha habido cuarentena, ¿no? Para ellos igual han, han seguido tratando de apropiarse de, de los territorios, ¿no? Eh, y también, digamos, se tienen que enfrentar a desafíos como hacer frente a, a, a grupos del crimen organizado, porque en algunas ocasiones estos terratenientes están vinculados con grupos del crimen organizado, ¿no? Y en el caso de Panamá, eh, pues la situación es completamente distinta, ¿no? Porque si bien es cierto desde hace años atrás las comunidades indígenas um, recibieron de parte del Estado, digamos, una, un, un reconocimiento y tuvieron la oportunidad de ellos conformar sus propias comarcas indígenas. no Pero um, eso no implica que ellos no vivan en la precariedad y en el abandono de parte del Estado. no eh, En este caso, los desafíos que ellos se han enfrentado a la pandemia en algunas comunidades indígenas en Verá es eh, que ellos, digamos, desde hace algunos años, eh, viven exclusivamente o, o sobreviven exclusivamente del turismo, ¿no? Y la pandemia les ha implicado una precariedad muy fuerte porque no, las comunidades indígenas no han tenido eh, esos ingresos, ¿no? Eh, y por otra parte, este, la comunidad en Verá ha sido una de las que eh, ha sido como la segunda más golpeada por casos de COVID-19, ¿no? Eh, este, eh, y bueno, en el caso de El Salvador, lo que podría mencionar es que eh, la pandemia también les ha dificultado la, el monitoreo y la defensa del territorio en una de las zonas naturales que tienen mayor potencial para ser un área natural protegida en El Salvador. Eh, ahí hay una comunidad muy importante de científicos. ...que han logrado tener un trabajo interesante con comunidades locales. La característica en este caso es, si bien es cierto, afortunadamente ellos no se enfrentan a obstáculos como, eh, digamos, narcotráfico o terratenientes... ...pero eh, sí tienen que eh, enfrentarse a esta área natural, tiene muchas porciones, o la mayor parte de porciones son áreas privadas, entonces... El trabajo en territorio de eh, despertar la conciencia ambiental en estas personas para que no despreden sus propios eh, territorios se ha visto imposibilitada en este caso, ¿no? Y afortunadamente las comunidades ya han logrado detener dos, pro dos, dos proyectos hidroeléctricos, eh, pero sí eh, se ha logrado comprobar una deforestación aprovechando la falta de monitoreo en, en, en estas zonas, ¿no? Entonces, a mí definitivamente lo que me llamaba la atención es todos los desafíos que, a pesar de que es un territorio muy pequeño, son muy distintos ¿no? para cada uno de los ambientalistas y han tenido que ingeniárselas. Eh, para enfrentarlos de manera muy diferente, ¿no? En el caso de Honduras, pues básicamente ha implicado tratar de mantener el contacto y tratar de mantener, digamos, el ánimo alto para los eh, ambientalistas que siguen guardando prisión, así como en el caso de, de México, que ellos, eh, al estar en un sistema de protección, se les ha dificultado mantener el contacto con su comunidad pero también el nivel de ingresos, porque el sistema de protección solo les facilita, digamos, una vivienda eh, y les facilita, digamos, hasta cierto punto una canasta básica, ¿no? Porque ya no reciben dinero, pero, pero, digamos, están ellos aislados con sus familias, con sus niños pequeños que no han podido asistir a la escuela y que tampoco pueden, digamos, como solventarles sus necesidades más inmediatas, ¿no? Eh, eso básicamente eh, con base en lo que eh, nos acabas de comentar, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que, o si conoces tú, cuáles son esas estrategias para mantener ese ánimo? Porque acá preguntan, ¿qué acciones comunitarias concretas están tomando las comunidades para revertir esos ataques de los que están siendo víctimas? ¿Verdad? ¿Tú conoces alguna acción que ellos están promoviendo para defenderse? ¿O será que al verse bueno, víctimas de esto se debilitan? Porque pues, tú mencionas que a las personas de México se las llevaron a otra ciudad, ¿no? están aisladas. ¿Qué pasa con los que se quedan en la comunidad? ¿Se sentirán más desamparados con, o, o eso los motiva aún más a seguir en la lucha? Bueno, en el caso de, de México y de Honduras, puntualmente, eh, debido a que son procesos judiciales que están activos, eh, digamos que es cuentan con cierto nivel de respaldo de parte de eh, su grupo de abogados, que son los que están ejerciendo este nexo entre ellos y las comunidades. Y en el caso de Honduras, puntualmente, pues ellos ya cuentan afortunadamente con cierto nivel de mayor visibilidad que la, que la comunidad de México. Y sí, eh, digamos, están eh, reconocidos por el sistema interamericano. no Ellos cuentan con su favor, a su favor con, con, con ya procesos iniciados en el sistema interamericano. De hecho, en el caso de, de Honduras, eh, la comunidad de Botadero fue recientemente nominada a un premio a defensores del medio ambiente. Entonces, digamos que en ambos casos al menos ha sido básicamente estas organizaciones defensoras de derechos humanos o sus propios grupos de abogados los que han ejercido este soporte y este nexo entre ellos y sus comunidades. Tawide, tal vez tú nos podrías ampliar un poquito esto. ¿Cómo en tu comunidad eh, se defienden de los hechos violentos de los que están siendo víctimas tanto el territorio como los integrantes de la comunidad? Porque considero que ustedes no son personas eh, violentas. O tú me dirás, ¿qué hacen cuando encuentran a alguien talando, talando bosques? Bueno, eh, creo que es una pregunta muy interesante. Yo creo que... los una de nuestras características eh, muy importantes, los pueblos indígenas, es nuestra tranquilidad cuando vemos que nuestros nuestro territorios están siendo talados. Y la paciencia que nosotros siempre teni hemos tenido. Por eso estamos en este tipo de, de lucha frente a, a los Estados. Yo creo que la tranquilidad de nuestra propia gente siempre es fundamental para que no nos cobremos violencia por violencia. Esto, este tipo de casos cuando eh, encontramos personas dentro de nuestro territorio y si tenemos la posibilidad, posibilidad de identificarlo en el momento, siempre hemos hecho las denuncias correspondientes ante las instituciones como corresponde, pero nunca hemos eh, peleado o afrontado a ellos directamente en, en el campo, digamos, sino que siempre nuestros casos se llevan a lo, a lo judicial. O sea, no tenemos esa, más allá de que seamos eh, los dueños de estos territorios, no tenemos esa capacidad de afrontarlo eh, a ellos mismos en el campo, sino que en el campo de la, de la justicia, digamos más allá de que sea lento, tiene su tiempo, su proceso y todo eso. Y además, en ciertas ocasiones, eh, como que nuestros recursos son muy limitados para hacer los controles en el territorio, muchas veces llegamos un poco tarde y ya no podemos identificar quiénes son los que llevaron las maderas y todo eso. Y esa es una realidad. Eh, no, no, no, no nos enfrentamos hasta hoy día directamente con con ellos en, en nuestro okay. territorio. Gracias. Tampoco han entrado hasta hoy día las comunidades a amenazarnos directamente. Yo creo que eso también es una de las cuestiones de que hasta hoy día no, no nos pasa, ¿verdad? de que puedan entrar en, la, en las comunidades. Pero sí, siempre hay un enfrentamiento verbal muy fuertes en, en el terreno cuando nos encontramos ahí. Gracias, Tawide. Ahora tengo una pregunta. Para Edilma, que ya va en relación al aspecto periodístico. Nos pregunta Germán García, Edilma, quisiera saber cómo se desarrolló la reportería de la serie teniendo en cuenta el corto tiempo en el que se ejecutó. ¿Cómo se articuló el trabajo con el equipo internacional de redactores? Bien, bien, gracias Germán por la pregunta. En el, primero, pues, debo mencionar que esta serie la desarrollamos 20 personas entre periodistas, editores, eh, también traductores, esto, y un equipo de diseño que se unió, digamos, al, al especial. Para poder desarrollarlo en, en un corto tiempo, eh, con, de alguna manera, con una profundidad, un respeto hacia, hacia, hacia el tema, eh, fue necesario, digamos, tuvimos en cuenta varias variables. En la primera eh, era vincular un equipo y periodistas que ya tuvieran previa experiencia en el cubrimiento de estos temas en sus países. Eh, digamos que anteriormente llegamos fácilmente, un periodista extranjero lleva, llegaba fácilmente a un territorio y podía reportear la historia, pero en este caso no, la, las condiciones para hacer el ejercicio era efectivamente vía teletrabajo. Entonces la primera condición, eh, y también lo valoramos con los medios aliados, era que los periodistas hubieran ya hecho un conocimiento, tuvieran un conocimiento previo al territorio o del caso que se iba a trabajar. La segunda, eh, por supuesto que fueran periodistas que tuviéramos de alguna manera mucha sensibilidad con las historias que se iban a trabajar, porque esto si bien anteriormente la reportería en terreno nos permite acercarnos a las comunidades, en este caso la sensibilidad se tendría que tejer de otra manera con las protagonistas. El caso de Rosa, el caso de Taguide, fueron conversaciones todo el tiempo, via WhatsApp incluso, eh, entrevistas teletrabajo, entonces era importante que al periodista le dedicáramos mucho más, digamos, escucha, mucha más atención a, a, la, a los protagonistas de las historias. Y por supuesto también acudir a fuentes confiables eh, de la web, ¿no? Eh, documentos, hacer rastreo de información, publicaciones que ya se habían hecho de los casos de otros medios de comunicación, eh, hacer solicitudes todavía, digamos, de, de, de solicitud de información a las entidades del Estado, acudir mucho digamos a esos elementos que ya nos ofrece el, el internet o las fuentes virtuales, hacer búsquedas avanzadas a través de Google, que o sea que tuviéramos como esa conexión también con esa experiencia de hacer de alguna manera un periodismo de investigación cuando se, se hace a través de este tipo de rastreo, eh, eh, fue supremamente clave para poderlo desarrollar. Eh, y sin duda alguna mantener digamos una cercanía permanente con, con las historias y con los relatos también porque es un reto internacional escribir historias digamos de para un público internacional o sea es muy distinto si yo hago mi historia para yo soy colombiana y mi historia muy seguramente tengo muchos términos muy de Colombia entonces también fue necesario que en el trabajo se vinculara un equipo editorial eh, con experiencia en estos temas pero también en el que el equipo que lo integramos esto editores y periodistas de ojo público de esto, eh, había en otros medios, Democracia Abierta, tal vez, de Brasil, eh, de Centroamérica, la experiencia de Suchit por ejemplo, eh, de Colombia, Natalia, Salamanca, el equipo de Agenda Propia. Es decir, que tuviéramos como una mirada eh, también eh, a nivel internacional para poder entender lo que se quería comunicar. No sé, el caso de, de Centroamérica fue muy particular porque muchas de, de, de las historias no, no las entendíamos algunos términos en Colombia, por ejemplo, entonces fue necesario llegar incluso a un diálogo mucho más profundo con los periodistas para poder eh, tener una narrativa un poco más neutral y que se entendiera, digamos, en todos los, en todos los escenarios, en todos los países que hicimos parte de la serie. Eh, pero sin duda alguna el trabajo previo de los periodistas en territorio fue, fue clave en esta serie y de los medios de comunicación. Cuando empezamos a ver la dimensión de las historias, muchos de investigar trabajos que tenían que ver con petroleras, con mineras, con grupos armados, con organizaciones criminales, eh, eran, era supremamente importante tener un respaldo editorial que también checara alguna manera la información que los periodistas estábamos dando, ¿no? Eh, y, y tener mucha confianza, mucha confianza al colega, al, al periodista también, eh, pedirles a ellos que mantuvieran un diálogo mucho más distinto. Con los, con los defensores, porque también para nosotros era muy valioso incluso eh, mostrar eh, es, que nos enviaran unos audios de los defensores, escucharlos un poco, poder compartir esto, estas historias en las, en, digamos, también a través de las redes sociales. Y, ¿Y finalmente, creo que, creo que nos ¿Cómo? llevaba un poco a la, so, solo redondeó con una, con una, ref, una reflexión, eh, Lucy. Eh, este diálogo más cercano con los defensores también nos permitía que las historias tuvieran de alguna manera ese, ese, ese lado humano, más allá de yo entrevistar a una persona vía teléfono, pedirle al defensor que me describa su momento, que me escriba su, su lugar, que me escriba su escenario, también era muy, era muy importante, digamos, en la serie, más allá de, de sacar una, una voz ya importante por su denuncia tal vez, pero también eh, contar un poco cómo se estaba sintiendo en ese momento. Así fuera una llamada telefónica, creo que son otras herramientas que los periodistas hemos tenido que, que aprovechar en este momento cuando el teletrabajo se está convirtiendo en una, en una fuerza para hacer periodismo. Sí, en relación a eso iba la pregunta, ¿cómo, qué, ¿cómo le sugieres, le motivas a un periodista a que haga una descripción tan rica como la que van a poder leer todos los colegas de los reportajes si no se tuvo la oportunidad de ir al lugar de los hechos, ¿verdad? Eh, me comentaban, por ejemplo, un periodista es en la calle, ¿verdad? Un periodista no tiene que estar en el escritorio. Entonces, ¿cómo se logró esa riqueza descriptiva de los lugares y de los personajes cuando todo se hizo vía eh, telefónica o a través de, de esta plataforma? Bien, eh, varias de las historias tuvimos la oportunidad, digamos, de leer eh, cómo se sentían los defensores. Entonces, creo que con Rosa Aranda, ahora Rosa, fondo, nos puede hablar un poco el momento en el que ya estaba enferma con COVID justo, recibió la llamada de la periodista Paola Silva, de, de, de este equipo de Defender Sin Miedo, eh, y, y se le pidió un poco como, como esa descripción, digamos, de, de cómo se sentía en ese momento, creo que eso es importante, yo siento que, que las recomendaciones que nosotros hicimos a los periodistas eran, conversa más con los defensores ambientales, escúchalo más, y eh, habida voz de ellos que nos expliquen su territorio, cómo está su territorio en este momento, cómo podemos nosotros escribir eso, que nos digan ellos para nosotros poder, digamos, escribir eso en las historias. Eh, que nos describan el, el, el escenario donde están dando la entrevista, la casa, el lugar, el bosque, porque varios de los periodistas tampoco habíamos tenido la oportunidad de llegar a esos lugares. Ya se había tenido como contacto con la historia, con, con digamos, la denuncia como tal, pero no, ni siquiera se tenía, digamos, esa cercanía. Entonces, era muy importante poder esto, eh, generar ese tipo de diálogos. Y la, muchas de las recomendaciones del equipo editorial fue conversa y que a viva voz del periodista nos cuente eso, nos cuente eh, la, la descripción del lugar, la descripción del... Y confiar, por supuesto, yo siento que, que en estos tiempos la confianza eh, del relato del defensor también era muy importante, ¿no? La confianza de, de los datos que estábamos obteniendo es muy importante eh, para poder sacar este tipo de, de investigaciones cuando nosotros digamos, había, eh, en, con nuestro propio ojo no lo podemos ver. Entonces creo que, creo, creo que eso también fue supremamente importante y por eso se hizo también una solicitud a los periodistas muy respetuosa de complementar sus historias con otras voces, con, con datos, con voces de funcionarios, por supuesto, con voces que además conocieran a los defensores protagonistas de las historias para que tuviera como un respaldo el caso. Eh, eh, por ejemplo, en Colombia también acudimos a organizaciones como la eh, Indepaz que es una ONG que viene acompañando eh, a defensores ambientales, y les sugerimos que nos sugirieran de alguna manera nombres de defensores que ellos ya venían acompañando. Esto porque también pasa mucho que ahora hay muchas personas que son defensores ambientales, pero que se desconoce totalmente su caso. ¿no? Entonces también creo que ese, ese respaldo, diálogo con fuentes y estas alianzas funcionan muy bien para poder desarrollar este tipo de, de trabajos. Eh, si bien se hizo en corto tiempo, fueron muchas horas de, de trabajo largo, de teletrabajo con periodistas, eh, llamadas entre editores y periodistas por varias horas en la revisión de las historias, precisión de la información, justamente para que las historias llegaran de una manera con mucho más respaldo, pero sobre todo con ese tono de respeto a las denuncias y a los defensores que, que de manera eh, muy honesta, eh, en medio de esta situación de pandemia, entregaron sus testimonios. Gracias Edilma. Eh, para continuar con esto, Suchit, tal vez eh, tú que tuviste la oportunidad también de ser reportera, que nos puedas contar tu experiencia de haber hecho el trabajo a distancia y complementar con una pregunta que tenemos por acá, ya que tú también has tenido la oportunidad de, de, de reportear, ahí sí que en el lugar de los hechos, eh, nos la hace Carlos Duarte. ¿Qué consejos pueden dar para acercarse a comunidades defensoras y locales, para pasar tiempo con ellos? y lograr documentar su vida diaria, así como las amenazas que se ciernen sobre ellos. Bueno, sí, fue complicado, este, porque, claro, estas historias son, son de territorio, ¿no? Y no poder ir es, es, es complicado, ¿no? Pero con, ya como mencionó Edilma, eh, se trata de un poco solventar los desafíos, eh, echando mano un poco de esa confianza que se puede establecer con el defensor o con la defensora, eh, así como el apoyo que puedan brindar eh, otras organizaciones que han estado haciendo acompañamiento precisamente de, de ellos, ¿no? O sea, es clave el, el respaldo que como periodistas podamos eh, recibir de estas organizaciones que nos puedan servir precisamente como un nexo a los defensores. Precisamente porque al tratarse de personas que han estado en algunas ocasiones sometidas a mucho riesgo, a muchas amenazas, pues es natural que tengan desconfianza de alguien que no están viendo, con alguien que no puedan estar teniendo contacto directo, ¿no? Entonces, en este caso definitivamente que es clave el hecho de este de, de esta soporte que podamos encontrar en otras organizaciones que nos puedan ayudar a establecer estos vínculos de confianza, que me parece que es válido también incluso si uno va al terreno, ¿no? Creo que es como una tarea que tenemos que cumplir porque, porque digamos, no, no, no, los periodistas no solamente podemos llegar y esperar que las personas nos cuenten nuestras historias, solo, sus historias, porque solamente, solamente porque nosotros llegamos como periodistas, ¿no? Y en ese sentido también me parece clave que el respeto es fundamental, ¿no? El respeto a, a, la, a la lucha de las, de, las, de las comunidades, a la lucha de, de los defensores, eh, y como parte de ese respeto, pues lo mínimo que creo que se puede dar como periodistas es informarnos bien precisamente de esa lucha de manera previa antes de llegar donde eh, los defensores, ¿no? Porque, digamos, no podemos esperar que nos lleguen y nos cuenten todo, eh, sino que parte del respeto que se le tiene que dar a, a, a, a este modo de vida de las personas es tener siquiera una idea de ese modo de vida. ¿no? Eh, entonces, no se me ocurre más que eso, ¿no? y lo otro es que, claro, en, en, en mi caso como yo no pude no pude ir a la comunidad y creo que no sé si, si Edilma lo mencionó pero pero para nosotros era fundamental eso también no solo para protegernos a nosotros obviamente y respetar las cuarentenas establecidas en cada país sino que también era muy importante nosotros eh, cuidar de esta manera a las comunidades, ¿no? porque igual nosotros podríamos llegar a, a Ojalá que no, pero hubiéramos podido llegar a incluso a contaminarlos, ¿no? Entonces eso era como muy fundamental. Eh, este, y, y bueno, es, es eso, ¿no? O sea, básicamente nos tocó, a mí en mi caso me tocó como complementar con mucha información, es decir, afortunadamente los, los defensores que están acá en El Salvador es un grupo de científicos, de biólogos, que eh, digamos su, su, su aporte ha sido... Eh, analizar de manera más profunda y como nunca se había hecho, eh, digamos, toda la, la cantidad de recursos con la que cuenta esta zona para poder ...fundamentar muy bien la solicitud de oficialización del área natural protegida como tal, ¿no? Entonces, sí había como mucho recurso académico, en este caso, para poder echar mano y tener una idea de, bueno, ¿qué hay aquí, no? Eh, ¿Qué es lo que se ha descubierto nuevo para la ciencia? Entonces, ahí uno se puede hacer una idea, ah, ok, entonces han descubierto estas especies de flora, estas especies de fauna, ¿no? Algunas están amenazadas, otras están en, ya en peligro de extinción además de otras comunidades que eh, tenían un trabajo de territorio muy fuerte eh, en defensa del agua, particularmente que son los, los, los grupos comunitarios que lograron la, la, para, bueno, la, la revocatoria de permisos ambientales sobre dos hidroeléctricas, ¿no? Entonces, digamos que ellos también pueden dar una idea muy clara de cómo es el territorio, ¿no? Hablando con ellos, ellos son como muy claros en decir, nosotros defendemos esta parte y esta, digamos, la zona cuenta con estos afluentes, estas cuencas, nosotros tuvimos el trabajo acá, entonces, y luego uno pues, puede buscar complementar con otros estudios, otras tesis, Incluso hacer un, una. tratar de buscar visualizaciones a través de herramientas, de mapas. Este, Google Earth ayuda mucho. Luego están otras plataformas más especializadas como Forest Watchers, que también dan datos muy buenos al respecto. Gracias, Uchi. Eh, ahora, Edilma, una pregunta que te agradecería una respuesta breve, que nos quedan 10 minutitos y tengo una pregunta para, para Rosa. Eh, Edilma, nos preguntan qué recomendaciones. Le darías tú a un reportero que tiene que, que quiere trabajar con las comunidades locales porque cubrirlas también es algo peligroso para el periodista, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones le darías para protegerse y poder hacer públicas las historias que ande reporteando? Ya, ya, pues... En, en tiempos de, de pandemia, esto, digamos que las recomendaciones que, que nosotros hacemos también y que yo aplico en mi trabajo con comunidades indígenas en particular, es justamente eh, primero tener un diálogo con las comunidades, como lo decía Suchi anteriormente, eh, cuando llegamos a zonas de conflicto armado o donde hay grupos armados, eh, lo importante es también tener un previo, un previo conocimiento del territorio, eh, hacer un plan de seguridad personal es supremamente importante, apoyarnos en las comunidades, el trabajo que yo he desarrollado, por ejemplo, en, en muchos escenarios de conflicto armado fuerte, inmersos, donde están comunidades indígenas, eh, siempre me rodeo de las comunidades y soy siempre muy honesta con lo que voy a hacer. Eh, aquí en Colombia hay varias organizaciones indígenas que tienen guard, eh, guardias indígenas, que ellos son los, de alguna manera los que me protegen. Eh, en otros casos son los eh, líderes ambientales, no sé, la personería, la defensoría, si hay la personería, o sea, como apoyarnos un poco de esas redes, eh, de las juntas de acción comunal, que son las que finalmente te acompañan y te protegen. Siempre va a ser un riesgo, o al menos en Colombia es, es así, andar con, con, eh, con grupos armados legales, llámese policía, ejército, siempre va a ser un riesgo esto andar, digamos, con esa fuente. Eh, pero por eso es importante como mantener un poco como ese diálogo común, eh, cercano con las comunidades. Mi recomendación siempre va a ir como relacionada con ese trabajo honesto que uno pueda hacer con las comunidades y con, eh, y obviamente tener un previo conocimiento del terreno. Gracias Edilma. Ahora eh, Natalia Salamanca le pregunta a Rosa, ¿cómo sigue de salud? Y también queremos saber de Tahuide las perspectivas ¿Qué piensa él del impacto que esta serie periodística puede tener en la lucha por la protección de sus territorios? Pero vamos a comenzar con Rosa para que nos comente, por favor, cómo está su estado de salud y el de su comunidad. Gracias. Bueno, en mi estado de salud ya voy como cuatro semanas que desde que eh, se presentó el virus en, en mi cuerpo eh, al inicio fue muy complicado y, bueno, yo eh, en mi caso mi, con mis tres hijos eh, caí con un virus en la misma semana. Entonces, bueno, gracias a Dios mi esposo, a mi esposo ya estaba en proceso de recuperación. Entonces, él fue la persona que, que me cuidó y también... Eh, bueno no tuve mucha afectación por el hecho de que nosotros ya meses antes mismo estuvimos tomando mucha medicina natural entonces fue un, un, no no tanto la uh, yo diría en mis hijos también entonces como que ya nos anticipamos con ya yo eh, el, el, el hecho de estar andando en las comunidades durante la, la los meses de, de cuarentena bueno mi trabajo fue muy, muy como que se triplicó para mí, yo no pude estar en la casa, eh, tuve que estar con las comunidades buscando apoyos, eh, buscando algo de medicina occidental como antigripales, entonces fue para mí imposible quedarme en la casa eh, en cuarentena, para mí no hubo cuarentena, entonces tan, igual con mi esposo, él también eh, Ayudó a su, él es de otra provincia de Morona, Santiago, también él tuvo que en estas caminatas, en estas eh, visitas que hicimos a, a las comunidades, eh, primero se infectó a mi esposo, luego eh, a mí y a, mi, a mis tres hijos. Entonces, eh, ahorita estoy en proceso de recuperación, eh, tengo un poco las de secuelas del COVID, no puedo exponerme muy, mucho al sol, eh, a veces tengo dolores de cabeza. Eh, un poco de dolor de los huesos pero eh, estoy ahí tomando todavía el jengibre es un, una, un, una medicina natural muy buena que no hace falta en mi casa hasta ahora eh, eh, también hacer vapores con plantas medicinales con las hojas y, entonces es, eh, estamos gracias a Dios bien mi familia, mis hijos ya, ya están ya como son todavía adolescentes creo que ellos tienen muchas defensas, entonces gracias a Dios estoy ya recuperándome. En mi comunidad hace, ya ellos en el mes de uh, mayo eh, estaban con, con este del COVID y hay, ya muchas personas están en proceso de recuperación y todavía están con las secuelas del COVID y estamos ahí todavía con, con nuestras medicinas naturales. Porque gracias, es Rosa. Esa es otra otra razón más, ¿verdad? Para preservar la, los bosques y su biodiversidad, los, ah. las plantas medicinales, todos los beneficios que nos ofrecen los recursos naturales. Muchas gracias. Entonces, Tawide, por favor, tú nos podrías compartir qué piensas del impacto que puede tener esta serie periodística para la protección de los territorios. Eh, bueno, yo creo que desde mi perspectiva es, esto es fundamental, ¿verdad? más allá de, de los riesgos que podemos nosotros tener eh, los defensores ambientales. Yo creo que el peligro siempre va a existir para, para mi persona, para mi pueblo. Pero yo creo que el aspecto positivo de este tipo de investigaciones también es muy, muy grande, ya que estamos en en una era de interconexión permanente. Esto también ayuda a que otras personas fuera de las comunidades y dentro de las comunidades puedan eh, leer sobre la no, la, las noticias que se trata directamente de las comunidades. Yo creo que eso también internamente fortalece a que la gente pueda eh, seguir eh, caminando en el que transita. Y también eh, genera mucha expectativa a los jóvenes de ver cómo está eh, su realidad al, y demostrar al, al mundo de, a, de afuera, digamos. Tawide, eh, y también, eh, ¿qué sugerencia, qué recomendación le darías a los periodistas que se acercan a las comunidades? Que, en, según tu experiencia, ¿qué es lo que no te ha gustado o que ha sido, digamos, digamos, eh, no bien visto, ¿verdad?, que no debería de hacerse cuando un periodista llega a una comunidad. ¿Cómo nos podrías tú dar recomendaciones? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para que ese acercamiento sea amistoso, para que fluya la comunicación, ¿verdad?, y salga un mejor trabajo? Bueno, yo creo que para que haya buen entendimiento cuando viene un periodista, a las comunidades siempre es el consentimiento, o sea, un periodista no puede venir y decir un montón de preguntas en cinco minutos, o se saca el celular, o se saca la cámara y se toman las fotos, porque eso es absolutamente invasivo para cualquier persona. Es lo mismo que entre a tu casa y en cinco minutos tome la foto de aquí para allá, eso va a ser invasivo. Por supuesto que la gente no, no te va a responder, no va a estar abierto a tus preguntas. A tus, a tus fotos, o sea, a tus cuestionamientos sobre la realidad. Yo creo que se trata por una cuestión de consentimiento antes de tomar foto o hacer preguntas a la gente o a los líderes en este caso. Siempre es importante el consentimiento, que no sea muy invasivo de, de una, porque muchas veces los periodistas que vienen de la capital o propio de los medios, de comunicación grande, van a la comunidad y, bueno, antes de pedir permiso ya se sacaron 50 fotos. O sea, es muy invasivo. Y después ya la gente no quiere hablar de su realidad. Excelente. Gracias, Tawide. Antes de, de cerrar, tenemos una última pregunta y también les recuerdo que pueden leer todas las historias de este especial periodístico en la página de Agenda Propia, es agendapropia.com. Eh, tenemos una pregunta de José Quintana de Honduras. Él menciona, según mi experiencia, las comunidades, sociedad civil y gobierno deben trabajar aún más en esos acercamientos para el manejo adecuado y sostenible de los recursos. ¿Cómo lograr un periodismo de propuestas y a la vez que se prevengan incidencias contra los defensores y también contra los reporteros? No sé si Edilma o Suchit, ¿quién quisiera responder? Edilma, ¿cómo lograr un periodismo de propuestas? No, estoy diciendo que Suchi. Ah, bueno. Muy bien, Suchi. ¿Cómo lograr un periodismo de propuestas Ajá. para este diálogo? Sí, para, para que se den a conocer las situaciones, pero que a la vez eh, no expongan temas, tanto a periodistas como a, a los defensores. Bueno, pues yo creo que todo parte de eh, reportear muy bien, es decir, y tomar en cuenta precisamente todas las aristas de, de, de la situación que estamos reporteando. ¿no? Eh, ya lo acaba de mencionar Tawide, que una, un, algo fundamental es partir del consentimiento. no Es decir, tener muy clara la situación en la que está el defensor y, este, y escuchar, escuchar a nuestro entrevistado. Es decir, cuando nos está diciendo esto probablemente me ponga en riesgo o incluso... Con el conocimiento que nosotros tenemos, de repente algunas personas que entrevistamos ah, no tienen de repente como todo muy claro que lo que están diciendo es de mucho riesgo, pero nosotros sí. Entonces, digamos, tener como mucho respeto al, al, al respecto, escuchar muy bien y obviamente tomar en cuenta todas las... Las, las, las aristas de, esa, de esta situación, ¿no? Es decir, a veces no puede, creo yo, suena feo, pero a veces no puede existir, digamos, un diálogo fluido entre el defensor y la autoridad porque es precisamente la autoridad el que lo está agrediendo, ¿no? Eh, entonces, es como, sí, tener muy en cuenta la historia y el rol que juega cada actor en esta historia. Gracias, eh, suchit bueno, hemos llegado ya a, al final de, de este conversatorio tan interesante. Les agradezco a todos los panelistas por su generosidad de compartir tiempo, de compartir experiencias, recomendaciones. Y agradezco también a toda la audiencia por haberse conectado a este seminario que fue convocado por la Air Journalism Network de Internews por agenda propia con el apoyo de Environmental Investigation Agency. Eh, de nuevo, los invito para que sigan leyendo las historias porque todavía faltan algunas de ser publicadas. Entonces, eh, que visiten la página web de Agenda Propia, que nos sigan en las redes sociales para estar al tanto de la situación y pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Les deseamos una feliz tarde y les comentamos que la grabación de este seminario, el enlace a la grabación, va a ser enviada posteriormente al correo de todos los, de todos los participantes. Eh, no sé si Edilma o si quieren decir alguna palabra de cierto. No, básicamente que, que las historias también las pueden leer en los medios aliados, varios de los medios están republicando los contenidos en, en español, en inglés, en portugués, Info Amazonía, Ojo Público, eh, eh, Democracia Abierta, Open Democracia, eh, todos los medios aliados están acompañándonos en la republicación de las historias, ya sean de los países de, de, cada, de cada país o también de... De otros, de, de otros países justamente para que esas historias, tanto la de Rosa como la de Taguide, como la de los más de los 15 defensores que hemos logrado contactar, tengan mayor, mayor visibilidad. La idea nuestra es que, que las historias tengan una visibilidad mucho más fuerte eh, y también que ojalá lleguemos a una sensibilidad de acompañamiento eh, hacia la defensa que están haciendo los defensores en sus territorios. Gracias, Elma. Gracias, Tawide. Gracias, Rosa. Gracias, Suchit. Y también a Estefano del, de la EJN, que, que no lo vimos por acá, pero él nos estuvo ayudando con todos los detalles técnicos del seminario. Muy agradecidos. Eh, nos vemos pronto.